Con frecuencia me pregunto, y ahora también quiero compartir estas dudas contigo, ¿cuál es la razón por la que después de estudiar tantos años nuestros jóvenes no saben nada? Nada de la vida, nada que les permita su realización personal, ni siquiera saben eh, aprender de sus errores o tomar buenas decisiones o percibir los efectos colaterales de cada decisión o simplemente hacer una buena planeación existencial ni siquiera se conocen a sí mismos da la impresión de que la educación está cuidadosamente elaborada para que se pierdan, para que se extravíen para que sean proclives a las adicciones al alcohol, al no me importismo, al sinsentido al consumismo, parecería que no es mala, la educación es buena, pero buena para fabricar zombies, para fabricar robots consumistas, para que el mundo continúe siendo y estando como hasta ahora. Ahí nuestra objeción, nuestra discrepancia. Por ello hemos creado una escuela para aprender a vivir en Bolivia. Por eso nos hemos dedicado toda la vida a decirle a la gente a través de las conferencias, de todos los mensajes en redes sociales, en los libros que hemos publicado, la vida es otra cosa. No puedes reducir tu vida a la administración de las necesidades básicas que compartimos con otras especies. Homo sapiens significa reflexión, conciencia y en este caso conciencia, fugacidad. Darnos cuenta que la vida es breve, no podemos malgastarla de cualquier manera. En especial no podemos dilapidarla luchando en trincheras equivocadas para que lo reflexiones. encuentro si quieres... Mañana, un saludo para ti.